Así se intercambian las funciones entre sí del botón derecho e izquierdo del ratón, también llamados botón primaria y secundario en Windows 11. Ve al logotipo de Windows, que está abajo a la izquierda. Escribimos mouse. Seleccionamos cambiar el botón primario del mouse, seleccionamos derecha en lugar de izquierda o viceversa. Déjame un like, gracias.